El día de hoy vamos a confeccionar un precioso vestido para niñas de 2 a 4 años Ya tenemos parte trasera y parte delantera previamente cortada Guiándonos del patrón La abertura va para la parte trasera y el doblez para la parte delantera Dejando un espacio de 2.5 centímetros de aumento para botones o cierre También cortamos la falda, los dos rectángulos que se indica acá en el patrón Para realizar este precioso diseño lleva unos faralaos en la parte delantera en cada lado de la pechera para esos lado, cortamos acá una franja de tela vamos a utilizar bichi de cuadros rojos y esta franja mide 7 centímetros por 73 centímetros de largo son dos franjas, acá las tenemos vamos a colocar una de cada lado y en el orillo de esta franja le vamos a colocar también un encaje para que se vea aún más delicado, más bonito por acá tenemos el encaje, este encaje mide 3 centímetros de ancho y lo vamos a colocar por uno de los extremos luego vamos a realizar una puntada alta para alar el hilo y obtener unos ruches de esta manera vamos a obtener los faralados como detalle en la parte superior de este precioso vestido muy bien, retiramos el patrón, al final podrán visualizar la explicación del patrón paso a paso Vamos a unir las piezas por hombros Para ello colocamos las partes así Y realizamos costura recta y overlock por hombros Muy bien, luego de realizar la costura por hombros Costura recta y overlock Nos va a quedar así Ahora vamos a colocarle una franja cortada al sesgo, es decir, de forma inclinada, para que pueda acceder a la curva del cuello. Y lo vamos a colocar por acá. Para la parte trasera, en este momento, le vamos a realizar una costura. Primero realizamos una costura en overlock. Luego realizamos un doblez de aproximadamente 2 centímetros. Luego de realizar ese doblez, por supuesto, en el orillo primero overlock, doblamos. Y vamos a colocar sobre ese doblece el refuerzo para el cuello Así Vamos a ubicarlo desde la parte interna Colocamos la parte principal dejando un centímetro A partir de allí vamos a realizar costura por todo el contorno del cuello Hasta llegar a este extremo Donde también vamos a doblar esa misma cantidad Luego vamos a doblar esta pestañita de un centímetro hacia adentro Doblamos abrazando el orillo, luego doblamos un centímetro y pasamos costura tipo bies por todo el contorno del cuello Muy bien, hemos realizado la costura, fíjense qué bonito queda Del refuerzo para el cuello Este mismo procedimiento lo vamos a colocar en ambas sisas. Para ello tenemos por acá previamente cortadas las franjas, los listones de tela También al sesgo para que pueda acceder a la curva de la sisa esta franja que tenemos acá mide 3 centímetros de ancho el largo, el que vayamos a utilizar cortando el sobrante vamos a realizar el mismo procedimiento desde la parte interna colocamos la parte principal de este refuerzo vamos a cortar esta punta así lo colocamos desde acá con costura recta Luego abrazamos el orillo doblando un centímetro y pasamos costura recta, cortando el sobrante de franja. Muy bien, luego de cortar el sobrante, acá tenemos los refuerzos de la sisa. Fíjense qué bonito queda, bonito acabado. Ahora vamos a colocar el detalle: el detalle más bonito de este vestido. Para ese detalle vamos a utilizar las franjas, acá está, que presentamos al inicio Son las dos listones de tela Los cuales vamos a colocar así, uno sobre otro Doblamos a la mitad Y vamos a realizar un corte en curva por acá, por este extremo Luego de colocar juntas las puntas, cortamos por acá Sí, muy fácil muy bien ahora separamos y cada punta nos queda con esa curva ahora vamos a realizar por esta parte recta una puntada alta por acá, y en la parte de la curva le vamos a colocar este precioso encaje que mide 3 centímetros de ancho Hay gran variedad de modelos de encaje Doblamos un centímetro hacia afuera Y sobre ese centímetro que doblamos Vamos a realizar costura colocando este encaje De extremo a extremo en ambas franjas Y en la parte recta vamos a realizar una puntada alta Para alar el hilo y obtener unos preciosos ruches Muy bien, hemos realizado la costura Fíjense qué bonito queda Luego de realizar primeramente overlock realizamos puntada alta y de la parte donde está la curva doblamos un centímetro y fijamos ese precioso encaje fíjense cómo queda un bonito acabado acá está ahora vamos a fijarlo en la parte del vestido vamos a ubicar el vestido por acá y vamos a colocar esta franja justo al centro de la costura de hombros por acá lo tenemos pasando por acá justo al centro vamos a colocarla así por acá y vamos a fijarlo con costura recta muy bien vamos a realizar esta costura para fijar este precioso faralado este detalle Va hacia la parte delantera y continúa hacia la parte trasera de la pechera de este lindo vestido Lista la costura Fíjense cómo ya fijamos esta franja Así, muy lindo este detalle Recuerden que pueden realizarlo en cualquier color el vestido Hay gran variedad de colores y estampados Ahora para colocar la falda tenemos acá las dos franjas de tela Como indica en el patrón las medidas que van a ver que van a poder observar al final del video Vamos a realizar primeramente una puntada alta ¿sí? Nos regresamos y nos quedan de este lado las dos puntas de hilo Para alarlo y obtener ruches a la medida de la pechera Hemos realizado la costura Tenemos por acá las dos franjas de hilo Las cuales vamos a alar para obtener estos ruches Realizamos una primera costura por acá, nos devolvimos y nos queda por acá ambos extremos de hilo. Vamos a irlo deslizando así. Muy fácil. Con mucha paciencia. Separamos los hilos para poder deslizarlo. Luego de irlo deslizando así. Vamos a colocarlo a la medida de la pechera. Así nos queda. Fíjense qué bonito. Ahora para fijarlo, en la parte superior vamos a realizar una costura justo al centro de estas dos costuras, para luego retirar la puntada alta. Vamos a fijarlo así, con costura recta, por acá. En la parte trasera también vamos a realizar otro procedimiento ya que lleva una abertura. Acá tenemos la parte de la falda, de la parte trasera. Vamos a doblar justo a la mitad y vamos a realizar el corte por acá. Este corte va a ser de 6 centímetros aproximadamente. Esta es la parte de trasera de la falda. Hacemos esta abertura de 3 centímetros. Vamos a realizar overlock por acá. También podemos colocarle una franja como bies. Y de este lado el mismo procedimiento. Vamos a realizar puntada alta desde acá. Nos regresamos y llegamos acá. Alamos el hilo en ambos lados para obtener ruches. Al igual que en la parte delantera. Y lo vamos a arruchar a medida de la pechera. Luego de arruchar encaramos las partes principales y realizamos costura recta y overlock. De esta manera ubicamos la falda. Realizamos a verlo en la abertura también. Bien, qué bonito. Por acá tenemos el doblez también del aumento de la parte trasera donde vamos a colocar botones y ojales. Vamos a realizar costura para cerrar laterales, así colocando juntas la unión, la costura. Así. Vamos a realizar costura arreglo en ambos laterales. bien overlock por el ruedo Para la parte trasera Acá lo tenemos Vamos a realizar ese doblez De 2 centímetros hacia adentro Continuamos con el doblez por acá Por esta abertura de la falda Doblamos también de este lado Así, colocamos una sobre otra Miren qué bonito queda En la parte interna Vamos a colocar los botones y en la parte externa, esta, vamos a colocar de forma horizontal los ojales. Tres botones, tres ojales. De tres a cuatro podemos colocar. Realizamos la costura de laterales, fíjense. De esta manera cerramos laterales. Costura recta acompañado de overlock. También realizamos el doblez en el orillo del ruedo. Luego de realizar overlock, doblamos un centímetro y realizamos costura recta. Para la parte trasera, acá tenemos, colocamos tres botones, tres ojales, fíjense qué bonito. Para la parte trasera. Y en la parte delantera, luego de colocar los botones y ojales, continuamos con el doblez en la abertura. En la parte delantera le vamos a colocar un detalle. Vamos a ubicar dos listones de tela para que se vea aún más bonito este vestido. Estos listones que escogimos los realizamos con tela rígida, de color rojo, las cuales doblamos a la mitad, realizamos costura, luego volteamos. Dejamos un espacio por acá, sin coser, para voltear por allí. Estas franjas nos van a servir de listones para realizar un lindo lazo. O dos lazos, ya que son dos listones Y la medida de estos listones De largo Tienen 49 centímetros Acá están estos dos listones Los cuales vamos a utilizar para realizar dos lazos Para colocarlos como detalle adicional a este lindo vestido Acá lo tenemos, vamos a realizar los lazos Así es muy fácil Lo realizamos de color rojo para que resalte el color Ustedes pueden utilizar cualquier color, pueden realizar el vestido estampado Y los lazos unicolor para que se vean más bonito, Dependiendo del color que más resalte del estampado Muy bien, ajustamos por acá Y vamos a colocar estos dos lazos justo a la mitad del vestido al final del faralao fíjense que lindura de vestido, es para niñas de 2 a 4 años, acá está, ahora lo más importante, los patrones, vamos a verlos a continuación, acá tenemos el patrón, es el patrón para realizar este precioso vestido para niñas de 2 a 4 años, luego de ubicar un pliego de papel trazamos los márgenes, línea horizontal y línea vertical, colocamos un punto de partida por acá, y de este punto vamos a medir 12 centímetros en la parte superior Luego bajamos un centímetro y colocamos un puntito en La mitad de los 12 centímetros, 6 centímetros, colocamos un punto por acá y unimos estos dos puntos con línea recta para el declive de hombros Desde el punto inicial bajamos 2.5 centímetros y colocamos un punto unimos estos dos puntos con línea curva para el escote de la parte trasera desde el punto inicial bajamos 7 centímetros colocando un punto y trazamos línea curva para el escote de la parte delantera declive de hombro, escote trasero y escote delantero trazamos línea la cual nos indica que el doblez de la tela de este punto hacia afuera vamos a colocar el aumento de 3 centímetros hacia afuera continuamos la curva del escote y bajamos midiendo 23 centímetros de este punto largo total de la parte de la pechera 23 centímetros colocamos un punto hacia afuera continuamos con el aumento de 3 centímetros dentro medimos 14 centímetros y colocamos un punto trazando línea recta. Subimos con 10 centímetros, trazamos línea recta y colocamos un puntito por acá. Unimos estos dos puntos con línea curva para obtener la sisa. De esta manera vamos a obtener parte trasera y parte delantera colocándole el centímetro para la costura por todo el contorno. Por acá va el doblez de la tela de la parte delantera. Y el aumento... Para botones o ojales para la parte trasera Para la falda vamos a cortar dos, dos rectángulos de 28 por 50 centímetros cada uno